Me gusta pintar en la calle porque siempre es diferente. Puede pasar un chingo de cosas así, pero siempre es diferente, ¿no? Pues aquí pasó una cosa muy rara en los noventas, finales de los noventas, yo creo, en la ciudad, que todo el mundo se puso a patinar y todo el mundo se puso a pintar en las calles, ¿no? Y pues con eso a la mano pues fue como muy fácil encontrar, ¿no? Como a gente que estuviera haciendo lo mismo, y pues también, por ejemplo, en el barrio en el que vivía, pues hay como mucho grafitero, ¿no? En ese tiempo estaba yo en Ecatepec, en la secundaria. Y pues era muy fácil encontrar cruz y muy fácil como moverte en la ciudad y encontrar como chingo de raza que estaba haciendo este tipo de cosas, No, no suena que se güey. Cuando yo hacía graffiti, creo que para mí era como la forma de, pues de bandalear en una forma pictórica, güey. Que después como que lo fui pensando un poco más y me aburrió, ¿no? Entonces por eso como que hice como un alto y ya abandoné las placas y abandoné los cruz y todo eso, ya no, no me interesó, pues. Pero la calle nunca la he dejado, güey. Y después pues entiendes que es el espacio público y que hay performance y que hay conciertos en las calles. Y que hay fotógrafos, y que hay cineastas. Un cineasta, si en la calle, ¿qué podría hacer, güey? Siempre es referente al espacio público, ¿no? Es como que ya después, como comprendí hacer piezas de arte público, güey. Estas son nuevas piezas que estoy haciendo de un pequeño viaje que tuve a Morelia, pero a la región Purépecha. Vi que la mexicanidad ahí está, ¿no? Pueden pasar 500 años y aún así, más, y ahí va a estar entonces como que me interesó el color, pero esta vez fue como diferente, ¿no? Ver como aplicado en la vida cotidiana sin pretender que ay, es que se ve colorido, ay, o sea, no, o sea, así vivo, así vivo, ¿no? con el color. como una especie como de, de textura como de papel picado y de, de textiles y también son piezas con las que me siento cómodo y me gustan creo que estas piezas para la calle funcionan bien la pieza se llama eslabones las cadenas rotas o sea, son estos eslabones no Muy simbólicos pero al final de cuentas si le quitas uno y no hay esta como unión esta parte donde se unen este, no es una cadena, ¿no? Hay como una especie de contradicción, ¿no? Sí, todos queremos ser libres, pero también todos queremos estar como unidos, ¿no?